Este martes 11 de la noche en El Espejo, el cineasta colombiano Diego Henao, residente en Argentina, presenta por primera vez en la televisión pública de Colombia sus cortometrajes y la información profesional de la película Mentes en Fuga. Bueno, acá quisiera enviar un saludo a toda la gente que sigue fielmente el programa El Espejo de Canal Capital. El Espejo, martes y viernes, 11 de la noche, por Canal Capital, Televisión Más Humana.